Otro viernes más, estamos aquí para acompañaros en esta tarde lluviosa, por lo menos aquí. <ríe> Parece que estamos dando inicio a un programa así súper serio, pero no es el caso. Arrachan los niños, Dino. Madre mía, lo que ha costado en poner en marcha este programa y lo que sigue costando. A la, la tercera hora vencida. Estoy, estoy que no puedo hoy. Por favor, B. Algún sitio mejor que esto, por favor. Y eso que hoy no venimos nada mal, ¿eh? Pero, no, la verdad, la no, verdad es que no, la verdad es no, que no. No, para la costumbre, para, para la media, bastante bien. Mira, precisamente, pegue. ya que habla Racha el León, Gorka A Villalba. Lincaruna. Aquí estamos reunidos una vez más. En el anterior nos faltó Villalba, nos faltó Villalba. Estuvo el becario, estuvo Borja, estuvo Salva, pero no estuvo Villalba. Y le echamos de menos, así que ha vuelto por fin. Esconde un poco las cadenas. Un poquito solo, Ah, <risa> un poquito Libre a mi perro por favor <risa> Al igual que estamos nosotros tres aquí Y producción desde fuera apoyando como siempre eh, Tenemos también a la gente de Twitch apoyando eh, Salva que ha venido por, por el chat de Twitch efectivamente Y a gente que estamos esperando de momento eh, Salva que ha pasado su ha pausado su run de Touhou 14 en el nivel final para estar aquí Nos quiere demasiado, nos ha hecho mención en Twitter y todo ¿Te puedes creer tú? Puedes creer. Me lo puedo creer. Te puedes creer. Vale, eh, pues una vez comentado esto, hoy tenemos bastantes cositas que comentar, eh, algunas más relevantes, otras no tanto. No ha pasado mucho, pero lo que ha pasado es potente. Así que vamos ya con el sumario. Hoy en Gaming Room... Comentaremos la actualidad, incluyendo el último evento de PlayStation Talents y los nominados a los de Game Awards. También comentaremos otras noticias menos relevantes. ¡Qué mierda de frases está ahí! Entrevistaremos pues sí. a Carlos, Alberti y Julio de Flaming Yama Games, creadores de Together Project Indigos, capítulo 1.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 ¿Qué ha pasado en este eh, ligero tiempo que hemos tenido? Eh, ¿Qué ha pasado? Pues mira, ha pasado que eh, nos han hackeado la web, ha pasado... Ah, hostia, eso era spoiler. Ha pasado que te han amenazado con la internacional, ha pasado que... Es en Define es... internacional, Íñigo, inter... por favor. La internacional eh, socialista. La, el, el himno. Es verdad que o sea, Íñigo nos ha puesto. Ah, vale. Pensaba eh, que decías con algún tipo de denuncia internacional. No, no, no, componen el himno. También, pues, no bueno. eh, que, que en este estudio se ha vuelto a escuchar el himno de la URSS. Bueno, sep, esas cosas sí. Pero eso ha sep. sido todo en la parte graciosa que es en el Twitch, lo que no ve la gente que ve la grabación. Ahí está, que para enteraros de esas cositas en las que se cuentan un poco los secretos de la radio, como me gusta decir a Íñigo y tal, pues os podéis uh -huh. suscribir al Patreon porque hay una cosita llamada que te os podéis suscribir al Twitch para ver estos programas si os los perdéis el viernes a las yeah. 6 de la tarde antes del lunes. Y efectivamente, esto es un podcast comunista, Salva. Dad dadnos dinero. <risa> Dad dinero. Dice, dice, dice Salva que, que os hackeo él. Es que te Nuest creer... Nuestro dinero. Hour. <risa> Hour. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Venga, vamos a empezar. Eh, con esto. Bueno, ¿qué ha pasado? Me, me viene muy bien que esté Salva en el chat porque la primera noticia que tenemos para comentar es los PlayStation Talents de Moment. Por si eh, habéis subido de juego en. Qué, en, una... ¿En qué momento? En este momento. <risa> ah, vale. vale. Eh, por si habéis ido dejado una piedra durante las últimas dos semanas. Eh, Gaming Room, el pasado Gaming Room no se grabó el día que se tenían que grabar. Y se emitió el lunes directamente, si no me equivoco. Sí, eh? efectivamente. Se emitió el lunes directamente mientras estábamos ahí a las 4 de la tarde. Eh, algo súper esporádico. Pero ahora volvemos a la normalidad. Entonces, ¿qué pasó? Me dio rabia. ¿Por qué? Porque ese lunes grabamos, pero el miércoles había Playstation Talents de Moment. A ver, cariño mío. Ni lo hagas el miércoles. O sea, quiero decir, el, el podcast es el lunes. O sea, claro. aunque, aunque sea el miércoles, es que es el lunes, o sea, quiero decir, ¿eh? te habría caído fuera del podcast igualmente, lo grabes cuando lo grabes. Sí, pero digamos que estaría, no sé, eh, mis cositas, eh, Salva no quiere morir de hambre eh, y Miguel dice que el podcast, además de comunista, es bolivariano. Eh, conclusión, PlayStation es eh, de eh, momento, no, no, ¿qué co pasó? Conclusión, expropiese, expropiese, expropiese, perfecto, vamos ahí. Además tres, ¿eh? Ni que, ni, que, ni que fuese a las 3 de la mañana y estuviese delante del espejo invocando un demonio A ver, yo te, doy una, ver. Yo te doy una cosa A, que, a, que, a que la azotea de ahí, de no sé qué, expropiese Y ya, en está. Fin. ya está ¿Cuál es la cosa? PlayStation Talents de Moment Se nos han presentado muchos juegos que ya conocíamos, otros que aún no Y una de las cositas bonitas es que se nos han presentado los finalistas de los premios PlayStation Talents de esta edición 2021 22 entonces, vamos a, vamos a ir por partes. Eh... ¿Vas a leer toda esa lista? No, voy a, voy a spamear Uf, por favor, cosas sueltas. es mal, era muy larga. Voy a spamear cosas sueltas. ¿Por qué? Porque detallito. Espera, Salva, es lo más largo que has visto en tu vida, quizá. Puede ser. ¿La hacemos Salva, Villalba? Sí, puede <risa> ser <risa> también. ¿Cuál es la cosa? Se nos ha prendado muchos ojos y se me ha hecho muy curioso porque, a diferencia de eh, un, una de las presentaciones parecidas que vi el año pasado, esta vez conozco a la mayoría. <risa> Y lo gracioso es que muchos de estos los tenemos de listado de haberlos entrevistado o de irlos a entrevistar. Eh, tenemos a Eterna Noctis, por ejemplo, que sale en diciembre, ahora en nada. Eh, Luto de Miedo, El Rivalia, que tuvimos una presentación de, de creo que era el diseñador gráfico, en la Euskal Encounter. Eh, One Last Breath, jueguito muy curioso, la verdad. Aurora and de Pitiful Lucky, entrevista Hombre. disponible en YouTube. Hombre. Chugo eh, del capítulo 1. Entrevista disponible en YouTube si escucháis esto el no, martes. Entrevista disponible en exactamente una hora. Efectivamente. S sigan escuchando. Literalmente sí. Eh, open jueguito de miedo que le tengo muchas ganas. Eh, Malnacido es una cosa muy rara, pero que tiene curiosidad. Wukong ha salido un nuevo tráiler, podéis ir a verlo, ya de paso. Able Low también es parecido. Eh, Insomnis, entrevista disponible en YouTube. <risa> es posible que estés... A todos los indies de. España. No, más bien a PlayStation. <risa> bueno. Y pretendemos hacer un podcast serie neutral. En fin. Hey, el comentario ha sido tuyo, no mío. <risa> no, eh, no, no, no, pero eh, lo estás haciendo. Y venga, así comentadito, comentado también Neon Hat, que lo pudimos probar. Y de hecho, tenemos la entrevista en el episodio 4 de este podcast. Sí. Bueno. <risa> el episodio 4 de este podcast. No era el Fan episodio... Series 2019. No era el 3. No, era el 4. Era el 4. El 4, el 4 que tiene tres partes. No, porque en el 3 me empezasteis a meter mierda después en apostarla. Ah, sí. Ah, sí Ahí, ahí, ahí es cuando que vino Game 1 empezó a ser bueno por favor. <risa> No, Game Room empezó a ser bueno a partir del capítulo 13, o así Y lo último que así para comentar comentadito, es probe Que probe de... La verdad es que de, de indie tiene poquito porque está Boxer School detrás Diciéndote, mira, toma un juego de aprender a hacer videojuegos Pues no sé Curioso eh, Como finalistas, esto sí, vamos a comentarlo Son The Occultist, Deathbeard Lo gracioso de Deathbeard es que la empresa se llama igual que el juego entonces, Uf. a la hora de decir, finalistas, pues de ocultis de no sé qué empresa, be tal, Deathbeard, de Deathbeard Carmona, ve más al punto Está bien que, que Azra, <risa> Hyperstacks, pero... Warrior Spirit, Shadow of Babel, juego que ha cambiado de nombre Steelbound, Spatium Inernos, cositas Little Grainers de un ratón estilo, eh, ¿cómo se llamaba este? No el, el niño chiquitito que va de amarillo ¿Cómo se llama el de, juego? ¿De quién me estás hablando? Joder, Little Nightmares eh, Dark Life Excalibur, Neon Block, Melodía y The Silent Swan Aparte de eso, eh, se ha abierto ya la convocatoria de los Games Camp 2022 Que habitualmente se suele presentar gente que viene de PlayStation Talents Que ha sido nominado tal o que no ha ganado eh, Pues se suelen presentar allí Y uno de los ejemplos que tenemos es precisamente la Aurora's eh, Journey and the Lucky, Que ganó la convocatoria de los Games Camp Dicho esto, pa'lante Palante Palante Palante Como los de Venga. O, o no Dice Salva Spoiler Los premios los, manga, los gana el Among Us eh, Spoiler Eso es sus, muy sus Eso es muy sus La verdad <risa> Nominados a los Game Awards Tenemos dos premios en este programa <risa> ya ¿eh? ¿Qué es esto? Dominados a los idiomas world, es que en verdad la época dorada de los videojuegos es junio con todas las presentaciones y diciembre Se ha abierto la época, también vamos a hablar de los Oscars en este programa No, pero sí que de vamos a hablar de los de... premios de Steam ¿De Los premios. Bueno, de Steam? más que nada por lo estúpidos que son, porque a nadie le interesa en verdad A ver, a, a, es que... ¿A quien me interesa lo que hace Steam en general salvo las rebajas eh, De hecho han empezado las rebajas de otoño, gracias por <ríe> spoilerme la noticia ¿Pero a qué le interesan? O sea, quiero decir, incluso la música se ha ido a tomar por culo Porque a nadie, a nadie le interesa las rebajas de Steam, por favor Por favor Vale, pero los de Game Awards son importantes ¿Vale? Vale Sí vale. No, no, pero Entonces, vale. sí que lo son Entonces, eh, los nominados a los Game Awards 2021 Hay muchas categorías Hay demasiadas categorías, de hecho Y lo gracioso es que los han reducido muchísimo en un stream en Twitch Que ha sido de 5 minutos Pero esos 5 minutos están spameados como 80 juegos es estúpido Salva dice que ha votado Ciberpunk 2077 tiras que has votado Ciberbug 2077 Me parece correcto Buenas, Wolfie eh, Entonces, la cosa Nominados es, es tan random En vez de eh, En vez de estructurarlo Y hacer eh, contamos la noticia y al final, por cierto, un saludo a Wolfy que también está en el chat, bla, bla, bla. Es como... ¡No! Eh, de repente... eh, bueno ah. Eh, eh, Estructura, ¿qué crees que soy yo? No sé, ¿una paleta celular o algo? O sea... Tremendo Gen Z. La, la, la verdad. <risa> Tú también lo eres. ¿Yo, yo Gen Z? Sí, de hecho sí. Por un año, por un año, pero sí. A ver, Te jodes, eres no, de mi misma generación. Yo hasta hace cuatro días era milenial. Luego... Hasta hace cuatro años. <risa> yo, no entiendo nada. Eh, por Dios, <risa> estructura, contenido, ¿vale? Vale, pues vamos a empezar con las categorías de los Game Awards. La, el premio que más le interesa a todo el mundo, el GOTI. Y esto es algo que quiero dejar a los oyentes a su propio juicio. Y ya de paso, vosotros me comentáis. Eh, nominados a GOTI: Psychonauts 2, hmm? Resident Evil Village hmm? y Takes 2, Metroid Dread, Ratchet and Clank a Rift Apart, o una dimensión aparte, y Deathloop. Metroid Dread. ¿Por qué? Porque es el único que tengo en casa. <risa> Porque es el único de Nintendo. Eh, In... Solo conozco dos, el Village y ¿Vale? el um, Ratchet Clash. Y el Ratchet, ¿vale? Y ninguno de los dos me parece Goti. ¿Por qué no? A ver. Eh, eh, Village, ¿por qué no Goti? Como Resident Evil deja mucho que desear. Hombre, frente, a resi frente al Resident Evil 3 para VR, yo creo que no. <risa> ¿Cómo? ¿Eso existe? <risa> <risa> ¿Eso existe? No te atragantes, por favor A ver, hay que decir una cosa eh, Hay un jueguito que es el último que he comentado Por si a alguien no le suena Es decir, a todo Cristo, Deathloop Se ha llevado nueve nominaciones Y es un juego indie bien, bien, Y se ha llevado nueve nominaciones No lo he visto en mi vida Efectivamente, ese es el detallito eh, Entonces, aparte de esto Pues tenemos otras como Mejor dirección Con prácticamente los mismos eh, Mejor narrativa Sigue apareciendo Deathloop Porque Deathloop es un juego Que está estúpidamente bien hecho o sea, el PvP es estúpidamente bueno, la narrativa no tiene sentido y es súper reducida, pero no necesitas lore apenas y el lore que tienes es suficiente. Y luego, lo que es todo el tema mecánicas... Es que da, demasiado, da demasiada opción a que el jugador haga lo que le dé la gana. Creo que ya sabemos cuál es tu... Es que el juego, es, que, es, que el juego gotcha. es perfecto. El juego como tal es perfecto. O sea, no, <coughs> no, tiene, no tiene errores. Es literalmente el juego que se intentó hacer en 2015. Con el tema del de Día de la Marmota, que... El, tú acababas el día y volvías a, a la mañana original. Es me, literalmente lo mismo, pero con PvP. ¿De qué me estás hablando de marmota? El, Deathloop? No, el, no el, lo el sé. día de la marmota de Estados Unidos. Íñigo, explícale esto, pero qué es No, día no, de la no. De sé estos. lo que es el día de la marmota pues y la está. película. ¿Y qué pasa en el día de la marmota en la película? La película. ¿Qué pasa? Pero el día de la marmota no tiene nada que ver con la película. No, pero es el tema de la película. ¿Qué pasa en la película? Sí, se, se cuando se acaba el día, vuelves al inicio sí. del día. Y estás todo el rato en ese bug. Sí, pero sabes que hay más, muchos tipos de juegos de ese estilo. Sí, pero es que este es perfecto. No he jugado muchos de esos juegos, ¿verdad? Eh. No, pero teniendo en cuenta <risa> los que salieron para campañas de Navidad, no me extraña. Pasemos a ese minuto. Hay también mejor dirección artística, sigue apareciendo esto, mejor banda sonora, mejor sonido, y esto te interesaría a lo mejor. Mejor actuación, aquí creo que es uno de los primeros en los que sale Life is Strange, una pava de Life is Strange, como detallito. Eh. Juego con mayor impacto, también, en ongoing, cosa que se esté desarrollando, y esto me da... Mucha pena, sinceramente, a dónde hemos llegado. Mejor juego ongoing, es decir, juego en desarrollo constante. Apex Legends, Final Fantasy XIV Online, Fortnite, Genshin Impact y Call of Duty Warzone. Dispara. Iño mm, Es duro, eh. Yo no voy a decir nada. Me parece correcto, mejor. Es duro, no, no... Es demasiado duro, ese es el problema. Eh, como detalle, mejor estreno indie, Valheim... Sí, para, Sabes cuál sí, es Valheim sí, vale. claro que sí, Valheim, Sable, no tienes ni idea The Forgotten City, tampoco tienes ni idea The Artful Escape, tampoco tienes ni idea Y Kenabridge of Spirits ¿Has dicho Dark Dark Off? No ¿Qué has dicho? The Artful Escape Por favor, habla más, rap más lento Un poquito más rápido ya es eso Eso es mejor estreno indie Y luego hay mejor juego indie Que son 12 Minutes sí, 12 Persona minutos. que va a, sí, a ir que... a... Sí, sí, sí, pero yo te digo Persona que va a ir a la Final Series a dar una charla del juego Death's Door la puerta a la muerte Kena, Bridge of Spirits inscripción y Loop Hero Death Door Era el de los pájaros, ¿no? Sí Jugazo Sí, pero es que es el que no eh, Mejor juego para móviles VR Innovación en accesibilidad ¿Qué significa eso? O sea, Íñigo Dime qué, qué puede significar Que un juego Sea la mejor innovación en eh, Mejor innovación en accesibilidad Pues que implemente una mecánica eh, Nueva Que sea eh, Favorable A mmm... A la participación de las personas con discapacidad. Como por ejemplo, Dark Souls. No, no, no, no, no, no, no. Pues no sé, o sea, no se me ocurre porque yo no tengo esa, esa mente privilegiada. Pues a ver si se te ocurre diciéndote yo los nominados y me dices cuál crees que puede ganar ese, este premio. Forza Horizon 5, Ratchet Clank a Rift Apart, Marvel's Guardians of the Galaxy, Far Cry 6 y The Veil Shadow of the Clown. ¿De qué me está hablando? Mira a la cámara. Yo, eh, creo, no yo creo que te hay que vender algo, ¿eh? <risa> no ¿no? Sigue viendo, mejor juego multijugador, mejor juego de acción, acción aventuras, rpg, todas las categorías que siguen siendo básicamente lucha y mejor juego familiar. Sabes qué es lo gracioso, mejor juego familiar. De los cinco nominados, cuatro son Nintendo. Claro, claro, ver, efectivamente. Nintendo, no obviamente, dudes, obviamente, no obviamente, la, obviamente. La empresa que hace juguetes nos vende cartón y piensa en la familia. Claro, piensa, claro. Piensa en la familia en mataros jugando al Mario Party. A ver, bueno, ¿tú, tú lo compraste. Yo no. Los vídeos del Rubios de 2012, por favor. Mejor juego familiar: It Takes Two. Mario Party Superstars, como matar familias <risa> New Pokémon Snap Super Mario 3D World más Bowser Fury Momento, momento Y Chugger. <risa> te momento, digo yo momento. una cosa ¿Has hecho el juego de sacar fotos de Pokémon? Shep Esa mierda 60 Shep. euros Shep. Shep. Que es si literalmente sacar fotos a Pokémon ¿Eso es familiar? Shep Eso es muy familiar También te digo, te digo otra cosa también El Bowser Fury, tremendo, tremendo DLC Pues te lo ponen como más, ¿eh? Pues, pues claro, pues... como DLC, vale Super Mario 3D World Pues eso, pues eso eh, Muy bien Luego hay también juegos de estrategia, de los cuales... Es gracioso porque de los de los cuatro juegos de estrategia, tres son estilo medievo, Age of Empires 3, Evil Genius 2, World Domination, Inscription, luego tienes uno que es algo así como un poquito, al menos un poquito más avanzado en la historia, que es Humankind, y luego de repente te meten eh, Microsoft Flight Simulator, como juego de estrategia. <risa> no es una broma. Ah, a ver, volar... Sí, tienes que mover un poquito la nariz, eh. <risa> es que... siempre te puede venir un pájaro que te golpee. <risa> Dice Borja Que lo de Nintendo Será para las familias De los accionistas De Nintendo Oiga Claro Creo que concuerda Claro Ya que Tenemos tanto pique Con el eh, Con el Gran Turismo Mejor juego de deportes Conducción Deportes, conducción Bueno eh, Tienes eh, Fórmula 1 2021 FIFA 22 Forza Horizon 5 Hot Wheels Unleashed Y Raiders Republic Es decir cuatro de conducción Y un FIFA No sé por qué Hot Wheels Siempre <risa> Siempre A la duda Hot Wheels A la duda, hot... <risa> Luego apoyo de comunidad, juego más esperado, top 1, el de Ring. Y doy fe. Mejor creador de contenido del año. Esto me da Ibai. mucha pena. Me da mucha pena porque tienes Dream. ¿Sabes quién es Dream? Sí, sé sí, quién es Dream. Dream. Fusly. No lo he oído. No lo he oído mi vida. Ibai. Es y de Gref. Gigante noble. Y de Gref. Gigante noble. ¿Qué pinta de Gref aquí? A ver. ¿Qué, uno, ¿qué pinta de Gref aquí? Es uno de los grandes. Es más grande en Play en Twitch. Ya, bueno, no sé. ¿Qué pinta, Graf Iñigo, ¿Qué pinta de gref aquí, Íñigo? ¿Qué pinta de Grefg aquí? A mí no me preguntes Yo no sé nada Luego, esto también es una categoría que... Uff, porque es mejor juego de eSports ¿Cuál es la cosa? Que esto no cambia nunca Espero que lo que viene aquí esté Halo Infinite, sinceramente Clash Dol... Royale me parece? ¿Qué coño va a aparecer? Aquí no es ah, juego de móvil Call of Duty, CSGO, Dota 2, League of Legends y Valorant ¿Qué va, ¿Qué va? ¿Qué cambia aquí? No cambia nada Espero que lo que viene este Halo Infinite Porque algo que vamos a comentar luego Por su modo multiplayer a lo mejor saca ese, esa parte de eSports Esa parte competitiva eh, luego está mejor, eh, mejor jugador. Sin más, gente. Eh, mejor equipo. Mejor entrenador. Mejor evento. Top 1. Los Worlds de League of Legends. <ríe> Efectivamente. Y está. No estoy de coña. En la categoría del Worlds de League of Legends te ponen el PUBG Mobile Global Championship. PUBG Mobile. No es una broma. De eso te meten la Dime por favor el, que el Championship Free de, 2000, Fire. de 2020. Dime no, de 2020 Que aparece el Free Fire. Claro que no. ¡Claro que no! ¿Qué esperabas? Aparece porque último. Eh, y de hecho es verdad, es verdad Porque no me he dado cuenta de esa categoría Y no sé por qué Tiene que estar por aquí Que lo ha dicho lo ha dicho Salva en el chat Aquí está efectivamente, la acabo de encontrar Me la salto y no sé por qué eh, Mejores juegos de móvil Fantasian Genshin Impact League of Legends Wild Rift Marvel Future Revolution y Pokémon Unite Pokémon Unite ha salido nominado a esto Efectivamente, estamos a de ver, acuerdo El, Pokélol. el Pokélol. Pokélol Sale el LOL y el LOL. Y debo comentar que llevamos mucho tiempo con esta noticia Hay mucho programa Efectivamente Igual, no sé eh, Sí, pues yo, yo lo veo muy válido de hecho Así que habiendo comentado unos premios que luego nos quedan otros No os preocupéis eh, Pasamos a la tercera noticia Eh, quiero comentar brevemente por encima por si no se ha dado cuenta eh, Alguien de mi amor por el Horizon Zero Dawn <risa> Ha salido un podcast de Horizon Zero Dawn eh, Que es básicamente con los desarrolladores y tal Y entonces comentan cositas interesantes Se llama Horizon Gaia Podcast, ha salido ya el capítulo 1 Y se habla en este capítulo eh, mayormente sobre Aloy le, le han querido dar una relevancia a Aloy Y de hecho es el título, pero aún así eh, se comentan demasiadas cosas como para centrarse únicamente en Aloy eh, Estamos promocionando... Un, po un podcast en un podcast sí. Sin que nos paguen sí. Solo porque te gusta el juego ¿Acaso te pagan por las entrevistas? No, pero... Efectivamente, así que vamos a hablar de esto Se habla sobre la relevancia que tiene hoy en el juego Pero también sobre el entorno, cinemáticas y otros personajes Como... Eh, iba a decir su padre, no su padre, pero bueno, Rost Me vale eh, ¿Cuál es la cosita? Lo que en mi opinión Esto es ahora, a partir de aquí es opinión pura y dura eh, Me he escuchado el podcast, está en inglés eh, lo que le da valor al podcast son los comentarios de los invitados. ¿Por qué? Porque la gente a la que invitan son trabajadores eh, del, del propio videojuego que siempre son, eh, o esa es la idea que tienen al menos, eh, gente de diferentes entornos. Es decir, pues eh, te traen un... Eh, yo qué sé, eh, programador, diseñador gráfico, diseñador de audio, pues ese tipo de cosas. Eh, entonces comentan, pues, sí, mira, en esta escena queríamos haber metido no sé qué, pero no salió, ¿por qué tal? ¿por qué cuál? Porque no se podía... Cositas como, como esa. Eh, es un podcast muy dinámico, porque a fin de cuentas, el hecho de estar comentando todo el rato lo que salió, lo que no, cómo estaba pensado afrontar esas cosas, cómo no, pues le da ese punto de pensar al, al oyente. Dime. Pero este es mejor. Sería muy dinámico, pero este es mejor. Este podcast es mejor. A ver, este podcast es mejor no porque sea dinámico, sino porque lo estás escuchando y pues, te empezas a reír un rato. Bastante, habitualmente. Habitualmente. Y si no, que nos lo diga Borja Arbosa que habitualmente nos tiene en el coche mientras va a <risa> un sitio a otro Verdad Iñigo. Borja, ¿dónde estás yendo? Cuéntanos. Borja, ¿dónde vas? <risa> eh, aparte, detallito, si queréis jugar al Horizon o tenéis cualquier mínimo interés sobre el lore, o queréis jugar al nuevo, o lo que sea, no escuchéis esto. Porque los spoilers son potentes. De hecho, te spoilan literalmente el minuto dos del juego. No creo que alguien que no haya jugado al juego se vaya a poner un, a ver un podcast de ello. Hombre, o a lo mejor sí porque tiene interesa y dices, mira, a lo mejor con esto aprendo y viene y te dicen, sí, pues aquí cuando se muere no sé quién... No. no No me spoilés No te he spoilado nada No se las... muere nadie Por lo menos desde que llego Me muy... acabas de spoilear No decirme que no muere nadie ah. eh, También se habla del desarrollo Desde el punto de vista De diferentes apartados De guerrilla Como tal eh, La empresa Y eh, se mencionan Pues creación de personajes Desde el diseño aparente Hasta la personalidad De cada uno Sí que es verdad Eso me ha parecido muy curioso Porque empiezan a hablar de Sí porque la personalidad De este personaje La idea no era que fuese así Pero al final lo cambiamos Porque quedaba bien esta escena Porque no sé qué No sé cuántos si Y yo lo Ah Está guay eh, dicho esto, tenemos una última hora. Dicho esto, no tenemos una última hora, tenemos... Sí. ¿Kojima creíais que está loco? Pues lo puede estar más. Kojima es un flipado. Pero tenemos una última hora. Los servidores vuelven a funcionar. No. <risa> Vaya. Borja Arbosa informa que hace frío en Vitoria. <risa> ¡Borja Arbosa informa que hace frío en Vitoria! ¡Qué última hora más buena! adiós. La verdad es que es probablemente la mejor primicia que he dado en años. <risa> Pues vamos con más cuestiones, efectivamente, como ha dicho Gaiska, Kojima está de la puta olla y la ha dado <risa> si no por, lo ya. Por, por ponerse a hacer cine. Kojima Productions abre una nueva división que estará dedicada al cine, la televisión y la música. A cargo de este equipo va a estar Riley Russell, que ha estado 28 años fragando suelos en Ano, trabajando en Playstation que ha desempeñado diferentes cargos como el de director legal y vicepresidente de asuntos comerciales. Este señor no tiene ni puta idea ni de cine, ni de televisión, ni de música. Kojima lo ha vuelto a hacer, estoy de acuerdo, Salva. Son una organización global... Ja, pero el equipo estará centrado en la central de Los Ángeles. Bien. A ver, desde Stranding te hacen andar por todo el mundo, así que técnicamente globales. A, a ver, 40 horas, una película. 40 horas de repartidor de Amazon. En fin, eh, así por recordar, Cohyema Productions se fundó en 2005 gracias a los monis monis de Konami, eh, quienes desarrollaron Metal Gear, y después de que Konami se fuese al culo, el equipo se reunió bajo el amparo de Sony y empezaron a hacer Death Stranding así por recordar de dónde viene el Kojima Productions. Pero vamos, yo llamándose Kojima Productions me imagino que esto es lo que el señor Kojima y su santo Nepe manden y punto. No, porque el Death Stranding ha sido un director SCAT, claro, porque en Kojima Productions Kojima no podía hacer lo que él quisiera. ¿Qué es director lo que Lo que el director tenía pensado. No. Sí. Director es de Death Stranding, pero más Kojima aún. O sea, sí, Director o claro, o sea, no, no, no, no, Death Stranding di... es Kojima. Death Stranding es Kojima. Es como Doki Doki Doki Doki Plus Pues esto es Death Stranding, Death Stranding Plus En plan Kojima, Kojima Plus Literalmente. Era un DLC con otro nombre. Era un DLC con otro nombre, pero es más cojima Entonces tú imagínate, con la de poros que se puede meter este pavo por cada mañana... ¿Qué has dicho? ¿Porros? Sí. Con la de poros que se mete cada mañana... hierba mágica que luego nos manean. Tú, tú imagínate que se crea una, una película del Death Stranding. ¿Qué coño va a ser eso? ¿Qué va a ser? Dos horas andando, media hora el final. Dime cómo vas a hacer la escena de que se te mete una cámara en la boca hasta el estómago y aparece el bebé aquí, en plan, te has muerto. Pues no te mueres. Porque en vez de salirte de un... You died, O has muerto... O te has morido... Del Dark Souls... Te sale un bebé en el estómago. Que por cierto... Voy a hacer que este hombre... Juegue a Dark Souls en directo. ¿Algún día? Dentro de poco. Plan Day. Entonces... Tú imagínate qué tipo de película... Quiero hacer este pavo. O sea... Es lógico, Salvo. Yo también lo vería 10 veces. Por eso precisamente lo digo. O sea... ¿qué quiero tipo de películas Quiero ninjas robóticos... <risas> o nanomáquinas. Eso ya existe. Más. ¿En, ¿en qué momento...? ¿En qué momento este pavo se ha metido al cine? Pudiendo ser el director de, de las películas Porque yo entiendo que están creando películas En base a los videojuegos Debería plan, haber empezado En toda la pesca, lo que te dé la gana Vale, pero ¿Este pavo qué va a hacer? Debería haber ¿El empezado. grito de Munch versión película? No entiendo, tío Kojima Yo... debería haber empezado con las la películas y no con los videojuegos Kojima tendría que haber empezado las películas antes de nacer Yo me tengo que solidarizar con Borja Un minuto escuchando y todavía no entiendo una palabra Seguiremos informando Vale, Borja, resumen rápido Kojima es un pavo muy loco Que hace cosas muy locas y cosas sin sentido Y publica un juego de 40 horas De ser un repartidor de Amazon Y luego en una noticia te dice que ni él mismo entiende su juego A ver, a ver, a ver Y es verídico Es el creador de Metal Gear Un juego poco conocido yo creo que la gente... Sí, pero eso es antes de que Konami dijese ¡Wey! Claro, pero se sí famoso por eso Lo que quieras, pero que todo el mundo sabe La mitad de la gente... ¿Tú buscas Kojima Productions? Kojima Productions no Tú buscas Hideo Kojima en Google Y yo creo que tardas tres imágenes como mucho En que te aparezca un Photoshop del con un porro <risa> <risa> Como mucho te lo compruebo Como mucho Entonces, vale, Borja Kojima es un pavo muy loco Que ha hecho Metal Gear Que es una saga que... Vale, sí, es brutal Pero que sentido tiene Nulo ¿Verdad? ¿Verdad? O sea, tú me el día diciendo Vale, es de guerra, no sé qué, tal Y de repente aparece un ninja cibernético eh, Que se puede hacer invisible Porque sí Porque sí Te equivocas La, la sexta foto es <risa> la del porro En la tercera sale con Keanu Reeves Ya está Es que es literalmente así Es un pavo que no sé por qué se le va la olla, pero cuatro veces al día O sea, ojalá tener su creatividad Y te hace un Walking Simulator, que es un jodido AAA Que no lo entiende ni él, y vende millones de copias por todo el mundo ¿Por qué? Porque es Kojima, ya está Por supuesto O sea, este pavo es Jesucristo, y quien me diga lo contrario Más le vale tener razones para argumentarlo Porque si no le puedo literalmente sacar una foto De él con un porro y ya está Con eso gano Estoy, estoy abriendo, estoy abriendo ¿Estás abriendo qué? Eh, el link que tengo que abrir El link que tienes que abrir. Vale. Sí, buen link eh, para. ¿Qué hemos contar comentado contar antes, Íñigo? Que qué, que qué, ¿Qué premios hemos comentado antes? Ah, yo ah. Que sé. qué sé más? Yo no estoy escuchando El Game Awards Hemos comentado los nominados al de Game Awards Vale, pues nos tocan los Golden Joysticks Es decir, eh, segundo premio más importante del mundo Segundos, pero más importantes del mundo de videojuegos vamos, Te he dicho que la época dorada son junio y diciembre Vamos Hazme, a hablar rápido. de los Oscars Y de los globos de oro Bien, vale, vamos, Sí, guay. solo que los globos de oro no son, no son globos, los, sino que son joysticks los Goya, no te jodes o sea. Los Goya tampoco son Goya, se va, llama, no sé va, va, Vas a contar José los, Luis los de FS oro. Titanium también Los Titanium no, porque este año son los Indie Burger Los Indie Burger No sé, pregunta a Fran Sirius <ríe> Eh... Sí. eh. Bastante rápido. tienen con hacerlo Bastante tienen con hacerlo, efectivamente eh, ¿Cuál es la cosa? Los Golden Joysticks, que son los segundos premios más importantes de la historia Por detrás de The Game Awards, ya comentados Y que la gala estaría estaría muy guay hacerla en directo Por evitar el ligero hecho de que es a las 2, 4 de la mañana, más o menos ¿De bueno, qué día? Del día que se graba Gaming Room ¿de El qué, día 10 de, de del diciembre. mes que viene Viernes di Viernes enero. a las 2 No, a Diciembre, ver, diciembre. 10 de diciembre. A las 2, 4 de la mañana creo que es A ver, bueno ah, Bueno bueno es Ya, es que el viernes tube. tenemos clases ¿sabes? Ya, ah, pues bueno es tu problema. Ah, vale A ver si yo, yo voy No a me a lo digas dos manera. veces que vienes No me lo digas dos veces que venimos Eres una cerda No me lo digas dos veces que venimos Como te pongas en mi contra, te traigo eh, El problema es que producción, que no sé si estar escuchando Esta es la otra la producción no. <risa> Va a decir que aquí un jueves barra viernes a las 2 de la mañana va a estar cleta Chancleta y, también Y chancleta <risas> Efectivamente eh, ¿Cuál es la cosa? Los Golden Joysticks Los premiados Son elegidos íntegramente Por el público Y la primera edición De estos premios Se celebró en el 83 Y además este año Se han añadido dos categorías Mejor hardware Y mejor juego De todos los tiempos No digas nada eh, Por la celebración De los 50 años De los videojuegos ¿Cuál es la cosa? Ha habido muchísima controversia Porque ¿Cuál ha sido nominado Al mejor juego De todos los tiempos? ¿El único relevante De los nominados? Dark Souls ¿Quién ha ganado? No lo he mirado Dark Souls Ah, es verdad. <risa> Efectivamente. Sí me, sí me este era cosa, obvio, ¿verdad? literalmente, todo el mundo diciendo: Dark Souls nominado al, al mejor juego de todos los tiempos. Dark Souls nominado. El resto de los nominados te daban igual. ¿Por qué? Porque quién ha ganado Dark Souls. Ya o sea, está. Me estás diciendo que, como mejor juego de todos los tiempos, ¿Ser? Sobre no la... ha entrado un. Super Mario 64, no ha entrado. Un Final Fantasy VII. Un, claro que no. Un, un ¿Cómo se llamaba el de 007 de la Nintendo 64? Golden Knight. Golden Knight. Gold no, no, no. No ha entrado no. el Pong, que es Te iba a decir que de entrar tendría que haber entrado el Pong, pero en la máquina de, de radioscopia que se, que se usaba. Porque yo he jugado ahí al puto Pong. En Street Fighter II. Literalmente no jugando sé. con una ruleta en plan de eh, subir volumen, bajar volumen de las radios estas de. Es que no sé qué coño era eso. ¿De, de qué estás hablando? Me he perdido. El, el primer videojuego se creó en una máquina de medicina. El, en un, un osciloscopio. Eso. El Pong. El, el Pong. Sí. Que de hecho eh, he descubierto re recientemente cómo funciona un osciloscopio. Bien. <risa> en no, plan, porque ánimo. el punto se movía tan rápido que es como hace una imagen y yo. Pero, pero, pero esto que tiene que ver con el joystick, Dark Souls. El Super Mario Bros original de que dice que salva, por favor. El Ciberpunk para cuando. El, el Ciberbug de... sale en 2069, que no te engañe. Dicen, dicen que ha salido ya, pero es mentira, sale en 2069, que no tenga Esa es la beta solo Esa es la beta <risa> Entonces, eh, pues tenemos muchos premios, una vez más Como detallito, para comentar eh, Mejor juego Andy, Death's Door, que ha salido nominado claro, A ver, los, los premios, premios ya cuerpo. los han dado O los sí, van claro, a dar Sí, sí, ya están dados ya están saliendo los premios A ver, o sea, o sea los sí, sí, sí. premios ya se saben, Estos, pero va a haber una gala No, la gala ya está hecha A ver, a ver Ya tenemos los resultados Pero no has dicho que el día 10 Ay, no, no sé esos que... son los de Game Awards. Ah joder, de son verdad, muchos. Es que... de, de, de, de... Te he dicho que la época dorada es junio y diciembre. Velocidad, un poquito de. Entonces, tenemos como mejor narrativa Life is Strange, juegazo. True Colors, no sé qué es eso. La segunda versión, no, es mejor Life is Strange, créeme. Eh, luego, como detallito, mejor audio Resident Evil Village, ¿por qué? Pues supongo que por el trono limitar Porque eh, otra cosa. El mejor audio Doom. Espera, que te voy a dar una alegría. Mejor expansión Ghost of Tsushima y Island. <risa> que no sé qué es eso Ghost of Tsushima, coño No lo he jugado eh, eh, Salva, malas vida. noticias Mejor juego de móviles, Wild Rift. Eh, Mejor hardware no. de juegos Mejor hardware de juegos que ha sido una noticia también comentada Playstation 5 Pues si allí estoca lo mejor eh, Estudio del año Capcom Mejor interpretación La pava que hace de Lady Dimitrescu <risa> La del Resident Evil o sea, Village. A ver que sí La que de 4 sí, sí, metros Que sí, que lo sé Pues ya es está Es que no me he mirado a la cara Mejor comunidad de juegos Final Fantasy XIV Todavía sí sigue jugando Final Fantasy XIV Yo creo que no, eh yo no juego Final... no jugado Final Fantasy No juego Final Me vale Juego del año en PC Hostia, intento adivinarlo Minecraft Un juego de sigilo Silent Hill Íñigo, <risa> por favor Ese juego es del 2005 por lo menos <risa> Hitman silent... 3 Hitman Es un juego Hitman 3, ¿no? la verdad que sí juego. Mejor Venga, Íñigo no mi... ¿Estás en el link? No Vale, mejor eh... Juego del año en Nintendo Adivina Uf. ¿Juego de año en Nintendo? No, es sí. Efectivamente. <risa> eh, venga, vamos a hacerlo ya de paso. ¿Cuál? Juego de año en no, PC, ¿qué juego No de lo PC? oído, que no lo he oído, Metroid Dread nominado a los de Game Awards al GOTI. Eh, entonces hemos dicho: juego de año en PC, Hitman 3, Nintendo, Metroid. Zedad. Vais a intentar adivinar el esto. Juego de año en Xbox Forza Horizon. No, nope. Venga, eh, Ha sido nominado también al GOTI de. Que soy de, los que Game, Game soy de PlayStation 5. Vale, no Psychous con... 2. Y juego de año en PlayStation. A mí que me cuenta. Re-Village Tampoco sé que me hablas Re-Village <risa> Resident <risa> Evil Village Joder, a mí me hablas bien Juego más esperado Venga, que no es muy difícil El de Ring El de Ring eh, Premio de la crítica Cyberpunk Deathloop Efectivamente eh, mejor, mejor hardware de la historia PC Sorpresa eh, Tendría que ser el Playstation 2 Pero bueno Y mejor juego de la historia Efectivamente Dark Souls y si alguien, si alguien discrepa en el chat, me parece muy bien porque ya se han dado los premios, así que... Ah. Preguntan a ver si sí, los que... premios es Busca Digital. Estamos perdiendo dinero. Al, ¿Hacemos, con... Hacemos premios de Busca Digital. O contrer mis queridos amigos, lo, al organizar unos premios, si no cuesta dinero, normalmente es un tiempo absurdo e inasumible para... No se sabe muy bien. Qué. Pues los organizo yo, ya está. Eh, Solo quiero decir, calma, que Ahora puedes decir que puedes jugar en directo al mejor juego de todos los tiempos. Eso es verdad. O sea, ¿tú, ¿tú sabes el flexo que va a ser ahora ir a cualquier parte y decir, sí, perdona, es que he jugado al mejor juego de todos los tiempos? Sí, según unos mamarrachos. Venga ya, son los segundos premios más importantes de a esta a la historia. A la, a la, a la. a hablar de un ataque, del que hemos sufrido hoy no, vamos a hablar del ataque a Blizzard el que hemos sufrido hoy no lo vamos a contar o sí, o espero. ya lo has hecho, hace rato eh, bueno. depende nos han hecho un defacing en toda nuestra cara, ah, ah, ah define ah, ah. defacing, un defacing es un ataque en el que buscan que tus webs no parezcan lo que son y que... Ah, salía una foto muy bonita... ¿Y lo una... vas a convertir en un juego de Kojima, la web? No, no, salía una foto muy bonita de una muchacha con un paraguas. Ha sido maravilloso. ¡Ah, amigo, ya entiendo ah. muchas cosas! Entonces, bien... Eh, pero los que también han sufrido ha sido Blizzard, que han sufrido un ataque de dos contra Battle.net. Eh, esto no lo usa nadie desde hace años. Los juegos afectados han sido. Lo Call que no usa nadie desde hace años es el Overwatch. No, y el, el Battle.net tampoco. El BattleNet, si quieres jugar al Call of Duty Warzone, sí. Yeah. Call of Duty Warzone, wall of Gascast o Diablo 2 Resurrected. Efectivamente. Eh, como he dicho, un palabro que es D2, vamos a explicar lo que es un ataque D2. Un ataque D2 eh, viene de las siglas eh, de, eh, Distribu Distributed Denial of Service, ¿vale? Que es ataque eh, eh, de negación de servicio distribuido. En eh, Lo que consiste es que muchos, muchos, muchos ordenadores, muchos, muchos, muchos, muchos, van a consultar una misma página web. Y como este cero ya no hay música. ¿Qué pasa? Que la página web murió. Y ya está. Y sí, no es, es, es lo que... Pues muerta que también, ocurre. ¿no ves que nos han atacado a nosotros? <risa> esto, esto también se conoce como eh, morir de éxito, un Barbaro o o, si estás en Vizcaya, una campaña de la renta. Toma, cómo meter hate diputación, sí. enhorabuena <risa> eh, by the way, Salva, dices que se viene la muerte de Blizzard Pero tal y como diría la pava del inicio del Death Cells No puedes morir si ya estás muerto Correcto La cara de Villalba me está diciendo todo Con lo cual <risa> <risa> <risa> Dicho esto, estamos todos muertos porque es viernes <risa> Las goles están muertas, la renta está muerta no, no, no, no, Blizzard no, no, no, está muerto, no, no, no, no, la battle está muerta Perdón, perdón, perdón Por, por, por, por alusiones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 Oh eh, Xbox, eh, vale, calma, <ríe> calma, tranquilidad. Calma. Vamos no, a empezar por producir pa, paso Xbox a, paso a paso. <ríe> Xbox Cloud Gaming para Xbox One y series X y S. Mediante este método se permite a los usuarios, de, a los usuarios jugar de Xbox Game Pass Ultimate jugar en la, en la nube. ¿Algo que ¿Tienes, tienes como tienes como 8 líneas de info sí, sí, sí, sí, es que, es que, es que son encanta. demasiadas y por no eh, lo tengo. hemos hemos empezado por la primera línea la primera línea ya está mal escrita o sea luego cómo que está mal escrita claro es, mediante este método se permite a los usuarios jugar de Xbox Game Joder, Pass Ultimate vale jugar vale tira, tira para la nube tira para adelante, no Ojo, esto va a ser una carrera de obstáculos Made in Gaiska. Esta función está disponible en la versión beta en 25 regiones, entre ellas España. Bien. Se sumarán otras, entre ellas diversas regiones de Latinoamérica, Grecia o India. Uh -huh. eh, a ver, Xbox Cloud Gaming es un ¿Cómo servicio. ¿Cómo se nota que es de PlayStation, el chaval? Se me nota, se me nota, la verdad. Yo. Es un servicio únicamente disponible para los usu usuarios de la, de la versión Ultimate de Xbox Game Pass. Joder. <risa> es que no, no, son largas las palabras. Mediante ella los jugadores pueden jugar en la nube sin necesidad de instalar archivos, siempre y cuando se, su ancho de banda se lo permita. Aquí quiero hacer yo una parada. Eh, ¿qué, requisi ¿Qué requisitos de ancho de banda tendría jugar en la nube a un videojuego? Es decir, eh, Google Stadia, de hecho, no tengas tres segundos de delay, por favor. No, créeme que mucho. En fin. Íñigo. Que, ah, que, era una que es para ti, sí. Que era una pregunta. Eh, el internet más gordo que tengas. <risa> el internet es gordo el, ¿El es capitalismo gordo? es gordo a ver todo el chorro que haya mejor, quiero decir eh, realmente a la hora de jugar online eh, eh, lo más importante de todo esto es primero la latencia que una parte depende del de internet que tengas, la otra parte depende de que los servidores no sean una mierda <coughs> estadia barras, barras pensadas y, y luego eh, está la cuestión del ancho de banda para que el vídeo te llegue bien pero vamos un vídeo comprimido o sea, quiero decir un directo de twitch o de youtube mmm, por segundo no son más de 6 8 megas entonces realmente no necesitas una super conexión necesitas eh, un ancho de banda suficiente pero sobre todo una latencia bajita muy bajita ¿Y ya va jugando 3.000 de ping pues sí llego a los 2 millones eh, hasta ahora la función está disponible para iOS, Android, PC Mediante un navegador web o aplicación de Windows Lo de iOS y Android es como A ver, en un dispositivo móvil Como no puedes tener cable de red O sea, es mínimo 200 de ping Por el wifi O sea Sáquenme de Latinoamérica <risa> Eso ha sido un poquito racista Pero también ha sido un poquito verdad No, eso es un meme Eso, eso no es racista, eso es un meme Sí, en fin. la, son la gente de Latinoamérica le dice que le saquen de Latinoamérica. Claro, los de Latinoamérica. Claro. Este sistema permite jugar de manera más inmediata y descubrir nuevos juegos sin necesidad de saturar el disco duro. Imagino que pagando por el juego, ¿no? No, pero, no. Eh, Xbox Game Pass el, Ultimate, en el, en el, Ultimate el Game ¿qué es más alto. Eso es. es el tier más alto del Game Pass. Pero el Game Pass es un servicio de suscripción a fin de cuentas. Entonces no es pagando por el juego, es pagando por el servicio entero, de... es, al igual que pagas por Netflix eh, Como tal el Game Pass ahora mismo creo que son eh, 10 pavos el mes, pero yo he conseguido 3 no, por 1 no, no. euro porque ha sacado una oferta El Ultimate, el Ultimate... Ah, no el, ultimate no no sé más, el Ultimate será más, el Ultimate en 15-18 Es que vaya nombres eh, Ultimate Game Pass... Creo no que, no sé por, que por 100 pavos el año lo puedes tener, creo En el caso de Xbox One se ha comprobado que este método está en... El... Este método de ejecución de videojuegos supera en rendimiento al propio hardware. Hombre, ya me jodería porque si no vas a tener un servidor con más potencia que la consola, ¿para qué lo quieres? No, ¿Sabes? pero eso es porque es la... Eh, si te fijas, lo que dicen es la One. Como tal, sí, porque claro, eh, juegos de esta generación es un poco más... Que, uf. Pero, pero, pero, pero que me da igual, o sea, si tú vas a ofrecer juegos en streaming, los tienes que ofrecer a chorro, a chorro gordo, a todo lo que haya. A toda la calidad. Coño, sí, pero entonces para, eso, entonces para eso no me compro una Xbox, me compro una patata, le pongo una pantalla y lo juego en la nube. <risa> esa es la gracia. Esa es la idea. Nube, esa es la gracia. Debo comentar que Magnavoz ya nos ha denunciado por. Efectivamente, leito por delito de odio. Por de odio. Bueno. Gracias, gracias, Alba. Bueno, estoy esperando. Estoy como Pilar Rubio en la puerta de la comisaría con la denuncia de la patata. Lo gracioso es eso, porque un PC, un PC patata, pues sí, te permitiría jugar. Eh, porque, por ejemplo, yo ahora mismo con el Forza Horizon 5, pues estoy sufriendo un poco. Pero. Pero claro, el hecho de que llegue a Xbox, pues renta bastante. Yo creo por eso, porque no necesitas tanto tirarte los requisitos. Y no necesitas, jaja, que al último del Warfare con el Warzone ya no te entra en un disco Duro de 256 gigas. Y acabo con la noticia. Entre los juegos disponibles se encuentran Recompile, The Medium of the Breaker The Medium, eh, juegazo, la verdad. Así que si no tiene mucha latencia, bien porque es estilo control. Así que. Se sumarán otros juegos como Microsoft Flight Simulator a principios de 2022. Eso me interesa. Eso es buena. Eso es, me interesa. Eso es buena porque el Flight Simulator, vamos, es. Aquí Tienes yo... una 3080 y ah, te la quema. Yo no sé cómo Flight Simulator no ha sido juego del. Juego de historia, la de verdad. De historia, o sea, claro. La verdad es que no sé cómo. Ha sido el mejor juego de estrategia. ¿De qué te quejas? <risa> <risa> ¿Qué, qué, qué, qué, ¿Qué final de? <risa> <risa> <risa> más de Gracias Pero música, te queremos. Sí, sí. Y Halo Infinite. Vamos con el Halo Continuemos. Infinite. Continuemos. ¿no? El Halo Infinite, el último juego de Halo, de la saga Halo, para dar Gra redundancia Gracias. Y... Eh, Valve, iba a decir Valve, no Microsoft. <risa> Ya no sabemos ni qué empresa. Microsoft. <risa> Madre mía. Salió el pasado 15 de noviembre. Contín, eh, contiene un modo PvP Online gratuito. Para de leer. Ahora quiero que me cuentes lo que sabes tú. Porque eso no te sirve. A ver, yo no tengo mucha memoria. Eh, no tengo mucha memoria, pero sabes quién es José Juanjo. ¿What? ¿What? A ver. Yo creo que me han tenido una trampa. No sé, yo aquí no entiendo nada. ¿Por qué estamos hablando del Halo Infinite? Cuéntanos. Eh, pues estamos hablando del Halo Infinite por eh, diversos motivos. El Halo Infinite es, eh, como tal, el último juego de la saga, ya lo ha dicho Villalba. Y la cosa está en que es una de las maneras de volver a la esencia original del juego. Porque mucha gente se había quejado de que estaba perdiendo. Y Halo teniendo en cuenta la obra de arte que es de por sí como saga, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. con mi vida. ¿Eh? No lo he jugado en mi vida. Aún así, sabes que es una obra de arte. Eh, digamos que la gente estaba viendo cómo estaba un poco en, en decadencia, que se diga, y la gente ansiaba eso, el tema del original, pero hecho a la generación actual, porque el Halo, primero, como tal, es que es suficiente, no necesitas más, la campaña es perfecta, la historia es perfecta, puede que el PvP no tanto, pero en ese sentido las opciones que te da son muy abiertas. Entonces la gente buscaba un poco eso, porque hubo un momento en el que fue demasiado lineal, hubo un momento en el que no tenía sentido el combate PvP porque lo hicieron con la idea de que no progresas tan rápido, pero es que no tenía sentido verdaderamente. Y ahora lo han hecho un poco más, eh, más dinámico, pero no tanto, eh, con el tema de armas para elegir, no sé qué tal, más abierto. ¿Por qué han hecho todo eso? Por lo que me interesa comentar. Y es el modo PvP online gratuito. ¿Cuál es la cosa? Yo quiero que esto entre al competitivo. Eh, si no me equivoco Todo lo gratuito Viene con una, una gran cantidad De skins Y microtransacciones Uno esto no es un gacha Dos tiene microtransacciones Tres no afectan al progreso Esto es Fortnite Sí. Esto es Fortnite O sea tú en, tú en Fortnite compras skins Te puedes dejar 2500 pavos Si te da la gana Pero vas sí. a ser mejor No Va a venir un eh, m, Japonés random Como en el Clash con Royale skin. Y te va a reventar Sin skin el... ninguna Haciéndose que es del default Y te va a reventar Haciéndose el tag mahal Delante de 100 segundos entonces, ¿cuál es el detallito? Eh, el competitivo, de, el tema de videojuegos, los eSports, han estado súper monopolizados durante mucho tiempo. Dota 2, League of Legends, CSGO. ¿Por O sea, será? de toda la vida. Algo será? De hecho, no, por algo será, no. Porque no hay nada que sea capaz de competir con eso. ¿Por algo será? Y tú sabes lo que es el League of Legends. Ambos dos sabemos lo que es el League of Legends. Salvador sabe lo que es el League of Legends. Vietnam, gracias. Eh, entonces, incluso siendo ese tipo de juego, eso tiene un competitivo. Y el CSGO, que tienes niños rusos bebiendo vodka, si ya no te lo he oído... <risa> Pues sigue teniendo su competitivo, entonces el hecho de que pueda llegar a expandir un horizonte con un juego como es Halo Me parece una obra de arte, porque verdaderamente es muy merecido No, tú ves Halo, yo veo otro shooter Es, es que es otro shooter, es otro o, shooter, pero otro más. claro, pero tienes diferencias Porque tú tienes ahora mismo en el tema competitivo, y lo hemos visto, porque lo hemos visto en los nominados Vamos a coger eso como referencia, eh, League of Legends, MMO eh, es, es un MMO, ¿no? no Ni idea No, coño, es un MOBA Es el LOL Es un MOBA, perdón Es el LOL es un... eh, eh, Vale, es que el LOL, es que el LOL es un género, efectivamente El LOL es un género, el CSGO es un género ¿Por qué? Es que el CSGO se toma como... Literalmente como género de shooter es que tú dices shooter y la gente piensa en el CSGO O en el Call of Duty, una de dos Yo no pienso no <risa> Es viernes por la tarde, tengo sueño, ha sido un día largo ya no, ¿Y, de, ¿Qué de, de, de acuerdo puedo estar con...? <risa> Entonces, como... ¿cuál es la cosa? Eh, el CSGO se toma como género, el League of Legends se toma como género El League of Legends es un MOBA El Dota 2 es League of Legends entonces, ¿cuál es la cosa? No va a entrar ningún mamá. más. ¿Qué quieres que entre? ¿Pokémon Unite? Venga ya, tío. O sea, venga a ya. A ver, Raichu está fuerte. <risa> fuerte están los Wolves de League of Legends. Eh, ¿cuál es la cosa? Luego se CSGO, Shooter. Y ha entrado Valorant. ¿Valorant es sego, Pero con Overwatch. Es literalmente lo mismo. Entonces, ¿cuál es la cosa? El Call of Duty tuvo su época dorada, pero el Call of Duty nunca ha tenido un valor eh, competitivo relevante como para entrar en este tipo de premios, por ejemplo. El Call of Duty siempre ha tenido su propio competitivo, su propio tema de eSports, pero nunca como para tener tanta relevancia. Eh, el Rainbow Six, por ejemplo, también lo ha tenido. ¿Cuál es la cosa? El Rainbow Six lo podemos asimilar con un eh, CSGO, pero en un entorno cerrado, mucho más táctico, mucho más organizado en grupos. ¿Cuál es la cosa? Ahora estamos viendo cómo algo que se parece más a un Call of Duty puede entrar en un ámbito competitivo. Yo quiero ver competitivo de Battlefield. Lo hay, pero no tiene tanta relevancia Ese es el problema, o sea, los shooters que tienen Ese punto más futurista, ese punto más de Te voy a mezclar eh, Vehículos con muchísimas armas Que salen, spawnan, no sé qué, tienes que tener Super tácticas, ultrasaltos, habilidades Paquetes, lo que sea Nunca han tenido esa relevancia en el tema De los eSports, en el tema competitivo Y eso es lo que yo estoy deseando ver Eso es lo que verdaderamente yo espero que salga Porque el Halo Infinite como campaña Respecto al online, deja mucho que desear Deja mucho que desear Sigue siendo una campaña brutal Porque es Halo Pero respecto a lo que es el mundo online Deja muchísimo que desear Porque el mundo online está demasiado bien hecho Opiniones eh, Me acabas de dar una clase Sobre el competitivo de videojuegos De una manera La verdad Más unido que ha salido En el último juego con competitivo Me has metido el no Clase temática para el repaso No Clase de Halo <risa> Finos señores <risa> Y dicho esto Pasamos a noticia chorra del día ¿Por qué digo noticia, chorra? Bueno, eh, ¿a cuántos os suena... Estamos tres aquí, me da igual. ¿A cuántos os suena el Opera GX? ¿What? ¿Qué es el Opera GX? Eh, el Opera ¿Un es un navegador web. El Opera... Vale, pues el Opera es un navegador web. Pues Opera GX es, un navegador, es el mismo navegador web, pero para gamers. Ah, sí, yo me acuerdo. Opera GX, efectivamente. Me acuerdo de esto. Esta noticia la dimos en... Este programa, en, en Redando, en... Creo que le no hemos dado ambas. <risa> eh, ¿Cuál es la cosa? No, Opera me... GX... Ya que es gamer, vale sí. más, ¿no? Eh, no, sigue siendo gratis. Tiene leds. <risa> Tiene leds. Vale. Tiene RGB. Entonces es gamer. Tiene RGB. Vale, eh, se ha anunciado... Iñigo, bájame la música, porfa. Se ha anunciado el primer cibercementerio del metaverso. ¿Qué <risa> <risa> voy a decir, Devuelve la música, vale, me sirve. <risa> eh, ¿Cuál es la cosa? ¿A qué se refiere esta gente con Cimer Cementerio? Porque el pavo, eh, creador de esto, ha hecho un anuncio, no sé por qué. Eh, ¿Es estúpido? Sí. ¿Es gracioso? También. Vale la pena. De hecho, sí. ¿Cuál es la cosa? Eh, no os ha pasado nunca un amigo que teníais. Bueno, posiblemente a los, que a los que nos estéis escuchando, no, pero a gente más mayor. No os ha pasado nunca. Simplemente no te teníais amigos, no <risa> <pasa nada. risa> Decísle a Siri que cuánto es 0 en entre 0, venga. Eh, Oye Siri, ¿cuánto es 0 entre 0? Ya está, solucionado. Eh, ¿cuál es la cosa? ¿No os ha pasado nunca que un amigo vuestro con el que jugabais habitualmente a X juego de repente desapareció porque tenía cosas relevantes que hacer en su vida real? Se murió. Pues, <risa> pues si es el caso, esto es para vosotros. Ni que esto fuese teletienda. Eh, ¿cuál es la cosa? Los jugadores pueden crear lápidas para sus amigos que no han vuelto a conectarse a los juegos que habitualmente jugaban por obligaciones IRL. De esta manera se pueden tener amigos o avatares de videojuegos eh, La personalización se basa en elegir Tipo de piedra, nombre, cita Y fecha en la que fueron vistos por última vez eh, Las citas llegan desde eh, Yo qué sé Es que hemos visto muchas cosas He visto muchas. Eh, hemos visto desde, bueno, espame alguna Joder Continuando con vale, pues hemos viendo. visto desde gente diciendo eh, Sí, co cosas normales Como nunca volvió al Halo 3 Al Call of Duty, eh, Black Ops 2 Y me da mucha pena Hasta eh, Rip no sé quién, no te echaremos de menos Aquí podemos apreciar Joachim última vez conectado en 2020 Zenith Healer Dread, Katorego, Suzuka SIE Z. Yo no entiendo esto <risa> Eso te iba a decir, no sabes lo que estás diciendo No, yo he leído Para el caso, eh, lo podéis ver vosotros mismos en una página que es Gamergraveyard.gg, muy típico de ópera eh, Y bueno, es un poco una manera de tomarse con humor las, las obligaciones de la gente Es que están, cannot call on Discord Cannot call on Discord, por ejemplo Y una cosa muy bonita es que tiene un estilo 2D de 8 bits Lo cual hace un poco referencia a los retro y está bonito eh, y una vez colocada la lápida Pues la puedes mandar por redes O ir a donde tu amigo Que no se conectará al juego Pero tendrá su número por WhatsApp Y mandárselo y decirle Oye, cabrón, ven Ya eh, Borja sabe lo que dice De lo que habla Porque dice Se echó novia RIP ¿Cuántas novias te ha pasado Borja? Se echó novia RIP L ¿Eh? Literalmente sí Cuéntanos Tus Descansen experiencias En, paz. en fin eh, I mean, eh, I mean. Al final I mean. nos, nos acabarán pasando a nosotros Que es lo peor de todo Bueno, yo leí de vida Decisiones editoriales en tiempo real Decisiones editoriales en tiempo real eh, Como no hay dos sin tres, nos toca los terceros premios a comentar <risa> ¿Los terceros? ¿Por qué? ¿Más? Pero antes de comentar los terceros premios, minutos musicales Nah, mentira eh, Rebajas de otoño de Steam Muchos juegos alcanzan hasta el 90% de la rebaja, lo cual está bastante gracioso Y la mayoría de rebajas regresan en invierno, así que si os perdéis ahora, no os rayéis tú, Estamos tú... volviendo a hacer spam de otra... Invenido. Bro, es Steam, dale ya, pasta a Gabe Newell Gorka, ¿tú crees que yo me puedo suicidar con azúcar? Porque es lo que tengo más a mano, o sea, de verdad Euskadi Digital no fomenta el suicidio no, no, no, no, Ni lo apoya No fo fomenta el suicidio, pero es que entre eso y matarte es menos ilegal suicidarme que matarte ¿sabes? Con mucho empeño puedes hacer cualquier cosa Salva, Dice Salva que si nos damos cuenta que un día de estos puede ser el último de Game Room Nah, no lo creo <risa> Hombre Nah, na, no, no lo creo ver, Algún ver. día te morirás O nos tiramos los tres por la ventana o no lo creo Yo creo que antes cobro de, de aquí, de esto. No. Dice Mikel que mientras el cuerpo aguante. Estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. El estoy muy de acuerdo. Aguante. ¿Mientras el qué? Mientras el cuerpo aguante. Yo ya no tengo un cuerpo para esto. Yo me voy. No, a tú no caer, tienes alma. Caer, el cuerpo yo... lo tienes ahí. No, no, no. Aquí se ha terminado el programa. <risa> ¿Cuál es la cosa? Eh, la mayoría de las rebajas de otoño van a regresar en invierno, así que si las perdéis, no os preocupéis. ¿Por qué os digo que si las perdéis? Pues porque esto se publica en el otoño, día... Y en primavera, y en verano, y en San Valentín Esto se publica el día 30, y creo. 30-30 en... Se publica el día 29-30 y el día 1 terminan A las 7 de la tarde Entonces, pues si lo escucháis después de eso, pues, de verdad, pues Ah, I'm so sorry Iñigo, de deja de quejarte, ¿Por coño Porque yo tengo que sufrir eh, Estarán disponibles hasta el 1 de diciembre, efectivamente, hasta las 7 de la tarde Ya lo has dicho Y hay muchas, pero muchas rebajas que se diga también eh, a ver si encuentro si alguna que sea algo mencionable. Porque de verdad hay mucha cosa, pero hay mucha mierda. También te digo. ¿Qué es quedado intentando buscar? No, ya no estoy. Nada. Ya está. No, no encontró nada. Una lástima. Iño, Error 404, no Borjaún. Borja dice, Íñigo, estás muy viejo para esta mierda. Y yo, sí, correcto. Íñigo está muy viejo para, sea, para cualquier mierda. Quiero decir, Borja. Hemos grabado un Sareans Sh no sí, el último Sareansar Sh hablamos del Black Friday. ¿Por qué ya no hablamos del Black Friday? Pues no hablamos del Black Friday porque son ofertas de mierda y rebajas que no interesan a nadie en una fórmula repetida y agotada. Se hablaba de las ofertas de Steam cuando estaba empezando Steam en 2012 a hacer ofertas. Esto es 2021. Ha cambiado su launcher por primera vez en 14 años. ¿Y qué? ¡Que me da igual! <risa> ¡Que es que no es noticia! ¡De verdad! ¡Por favor, hablemos de algo relevante! Yo, cállate. Dejemos de hablar de Assassin's Remios. Creed Orig 80% de rebaja. De premios y de rebajas, pero ¿qué es esto? Ya que, ya que a producción le gustaba, aprovecho para comentar. Eh, Monkey Island Collection, rebaja del 74%. Eh, <risa> otro Assassin's Creed, no, Resident Evil pero, 7. Pero a cuánto se ha quedado? Ah, eh, pues se ha quedado el Monkey Island a 726. Bueno. Euros todo, bueno, ¿eh? No, bueno. no son dólares, son euros. euros. Eh, otro Assassin's Creed, me da igual Resident Evil 7, Biohard, me da igual Dying Light, a 12 pavos. Eh, Half-Life Alex, a 25 pavos. Sí, pero no tienes en metálico. La, Hombre, ya. En la nube. Dark Souls Remastered a 20 pavos. Mucho me parece. Rebajar al 50, ya lo sé. Eh, Cyberpunk, con su. Esto es lo gracioso, con su ya habitual descuento del 50%. Hola, Cyberbug, bienvenido a la vida. FIFA 22, me la suda. Paso ah. Outer Wilds a 12,59. creo bastante. que la gente ya, si le interesa, ya buscarán por ellos mismos. Sekiro Goti, 30 pavos. Juegazo. Juegazo, de hecho es vale Goti la, Vale la pena. Por algo es Goti Edition. Monster Hunter, el Hades, que realmente renta mucho, pero si tenéis el el, el joder el Game Pass, eh, lo podéis tener allí gratis. Eh, Resident Evil Bridge a 12 pavos. ¿En yo, qué momento? Yo creo que a ti se te veía muy bien eso de teletienda, ¿eh? Yo te veo, ¿eh? Para. Yo el día que tengamos que vender nosotros algo, voy a vender, pero unidades por todas partes. Sí, yo creo que sí, ¿eh? ¿Verdad? Eh, y el resto ya si me la suda. nos una ¿eh? alguna, no Ho Ho Ho Ho Mancao, empresa, doctor. estamos disponibles. Estamos, estamos muy disponibles. ¡Cuál es lo gracioso! Que no se acaba aquí, ¿por qué? Porque premios Steam. ¿Qué es lo peor de esto? Que antes teníamos categorías respetables. Teníamos GOTIS, mejor juego VR, estilo visual, banda sonora, etc. Sí, y ahora tenemos esas categorías, sí, también, pero también tenemos categorías Íñigo, dime por favor, ¿cómo de ortodoxo es esto? Juego que peor se te da. ¿What? Eso es una categoría de los premios de SIM. Estoy demasiado viejo para esto. De verdad. Y lo gracioso que es que Game New ha dicho. Me necesito más hamburguesas de McDonald's. Para fomentar la participación, Valve regala insignias a los votantes. Porque si no, no participa ni Cristo. Eh, Salva dice: juego que peor se me da, la vida real. IRL. A mí también, IRL es un buen juego. Es un buen juego el IRL. Es un buen juego para morir. No consigo pasar en el primer nivel de ese juego. Dicho esto, última cosita que comentar. ¿Qué? Te toca. Ah. <risa> lo tarde que vamos con la entrevista Ay. es lo que vamos a comentar. Sale la edición física del... Vamos, hacemos la transición o aquí... no, no, transición, aquí no. hay transición. Aquí, aquí seguimos. Aquí no hay transición. Sale la edición física del Kena, Breath of Spirit. Gracias, tesura. Patrocinanos, porfa. Please. Porfa. <risa> y ya está. Esta es la noticia. No. Hasta aquí. No no no, no, no, no, Salió el 19 de noviembre. Incluye... Perdón. Es que he visto cosas... Eh, ¿Has una visto hoja... cosas? Perdona, ¿qué cosas has visto? Bueno, Tesura nos va a denunciar. <risa> incluye una hoja de pegatinas y estas para el juego. Estás vale. en plan, con el, contenido el digital. Tengo una pregunta para el guionista. Sí. ¿Cómo que salió el 19 de noviembre y el teléfono. La edición punto? física salió en septiembre. El juego salió en septiembre la edición física salió el 19 de noviembre. La próxima te lo explico mejor. Porfa. Puede continuar usted ya que yo. La edición es deluxe, básicamente. Que en of Spirit, deluxe, y está en físico. Y ya está, ya ha mandado packs a gente. Eh, a nosotros no, Saz. Saz -boy. Eh. En España, ya hemos dicho, distribuida por tesura Y se pudo reservar en su momento Porque ya hemos dicho que ya ha salido Mediante Game, Amazon o Snack, es decir, gente importante eh... ¿Gente qué? Gente importante Sí. Bien. Sí. Sí, pues, son indies, técnicamente eh, Como detallito para que os pongáis un poco En la idea, el que por si no lo habéis visto Es uno de los juegos habitualmente se, Cuando se premia es por el arte que tiene y el Kenan Bridge of Spirits trata la historia de Kena, una joven que viaja a una villa abandonada en busca del brillo de la montaña sagrada. La traducción literal es esa. En ella se las ingenia para descubrir los secretos de la zona y de los rots. Es decir, lo que Villalba llama... ¿Cómo los se llama? ¿Cómo los ha llamado? Ardillas negras. Son piedras. O sea, es que son piedras. Son piedras que tú las revives porque está el bosque seco y entonces... boom, Y ahora tiene color. Por eso, por eso es mejor la artística. No, no, no. Porque la niña no es una ardilla y tiene los mismos ojos que ellos. Literalmente, por diseño. Estás asumiendo su, su identidad. ¡Niña ardilla! A lo mejor es un helicóptero Apache volador. <risa> eh, entonces, los Rots son eh, unos pequeños seres de las montañas. No vamos a decir lo que es, vamos a reservarnos esto. Y dicho esto, eh, hoy tenemos, como ya hemos dicho antes al principio, así que da igual eh, darle ahí un misterio porque no lo tiene. Íñigo, preséntamelo tú. Bueno, hoy tenemos una entrevista que la verdad os va a gustar mucho con Carlos mucho. Cobian, Albert Sierra Albert Serra perdón, y Julio... ¿Julio del Nuevo? Julio del Nuevo ¿Esta persona se llamaba Julio del Nuevo? Que, que yo le entendía Si el apellido era Julio del Nuevo Nuevo. ¿Tú, tú, ¿Tú estás seguro? Si antes en el guión no has puesto otra cosa ¿No? Eh, eh, ah, Julio, Julio, Julio Vale, eh, pues eso, que vamos a hablar Con Carlos, con Albert y con Julio Productores y, y director de arte De Flaming Yama Games Para presentarnos Together En esta ocasión, en la ya conocida sección de la entrevista de este podcast, contamos con Flaming Yama Games, creadores de Together, Project Indigos, lanzado el pasado 23 de noviembre, ganador del premio a Mejor Arte en los premios PlayStation Talents de 2018. Para hablarnos sobre el juego, incluyendo su desarrollo, lanzamiento y demás cuestiones, contamos con Albert Serra, Carlos, Carlos Cobian y Julio del Nuevo, productores y responsables de marketing y artista y lead artist respectivamente. Buenas tardes, chicos. Buenas, Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas, claro. Es la primera entrevista en la que contamos con tres personas, así que me viene genial porque teniendo en cuenta los roles que, que habéis visto, eh, te, tenemos para preguntar de todo. Entonces, me gustaría empezar por algo un poco genérico. Eh, Together como tal se trata de un videojuego de aventuras eh, de plataformas y puzzles en tercera persona. Pero más allá de eso, ¿qué historia tiene detrás? ¿Qué lore tiene? ¿Qué, qué inspiraciones habéis tenido? Venga, Albert, dale tú. Eh, bueno creo lo, lo de la historia quizá lo podemos contar un poco entre los dos Carlos donde veas que yo dejo algún agujero pues lo acabas de tapar tú después eh, el videojuego tiene tiene su origen eh, al, como proyecto de, de máster y bebe de, de muchas fuentes al final creo que todos hemos ido poniendo una parte de de lo que nos ha inspirado la idea original en sí que eran esos dos niños con poderes la idea original como tal surge de nuestro compañero Bruno de un videoclip de, de M83 en el que aparecen pues eso, unos niños como reclusos me parece que tienen poderes y a raíz de esa idea, como digo, fue surgiendo y se fue desarrollando esa, esa idea de videojuego en la que pues un poco todos íbamos aportando, aportando ideas. De hecho, eh, Julio seguro que como artista también habrá aportado su, su punto de vista creativo a la hora de diseñar algún asset o alguna cosa de ese estilo. Sí, bueno, también eh, originalmente... Antes de que decidiéramos, eh, antes de que se pusiera en marcha esta idea, nosotros es que venimos de una oferta que realizan en conjunto tanto Boxer School como la Universidad Complutense de Madrid y PlayStation en una oferta conjunta que hacen de másters. Entonces lo que eh, se hizo aquí, el, lo que iba a ser el proyecto de fin de máster, es realizar un videojuego, realizar el proyecto, el prototipo de un videojuego. Y entonces fue cuando nos juntaron por, por, por equipos los departamentos de diseño, de programación, de, de arte, de, y luego por último de marketing y de producción, que ya nos juntaron, nos sé en diferentes equipos ¿no? y ya pues pusimos en común las diferentes ideas para hacer el videojuego y entonces fue cuando hicimos la, la idea que propuso Bruno en día, que es lo que comentaba comentado ahora. A ver. ¿Y Bruno sabéis de dónde, dónde sacó esa iniciativa, dónde sacó esa idea, alguna inspiración o algo detrás de ello? Sí, el videoclip de la canción de Midnight City de M83. Eh, esto es una canción que tiene tres o cuatro videoclips, no sé, tiene varios videoclips y en uno de ellos se puede ver a unos niños que se tienen poderes telequinéticos y los utilizamos hasta levantando coches o no, no me acuerdo qué. Y es lo que usó Bruno de referencia. Como tal ganasteis los, los Talents, bueno, el premio a mejor arte en los premios de PlayStation Talents de 2018. O sea que esto se remonta bastante atrás por lo que entiendo. Pero más allá de eso, ¿qué, ¿cuánto tiempo lleváis con el desarrollo? Sí, eh, yo creo que desde esa fecha llevaremos desarrollando un poco el juego porque eh, hicimos como una especie de prototipo de lo que sería el, el videojuego. Pero luego ya, eh, con este paso del tiempo, pues hemos ido ya desarrollando. Lo que pasa es que como nos ha pillado ahí el COVID, unas cosas y otras es verdad que, que se ha alargado un poquito. Que sería el desarrollo. ¿Desde principios o, o finales entonces del, del desarrollo, Julio? Sí, o sea, eh, ese año lo que hicimos es un poco remozar todo lo que teníamos visto. Entonces en el 2018 finales, ya fue cuando empezamos a, a como empezar de cero Mirando con mucho mimo lo que es el, el diseño y el arte del juego y, y implementando bien las mecánicas y todo eso O sea que casi sería a principios de 2019 cuando empezaríamos con él Lo creo No sé si mis compañeros están más o menos de acuerdo Pero yo creo que fue más o menos Sí, a ver, es que, es que depende cómo lo veamos ¿no? o sea, Lo que es el máster y, y el desarrollo del juego, cómo empezó esto fue en 2017, a finales finales de 2017, principios de 2018. Eso cuando empezamos. Y, pero luego ya cuando decidimos que bueno, pues que habíamos ganado un premio al mejor arte, que este juego debería ser lanzado en PlayStation, eso ya fue pues a raíz de, de ganar los premios. ¿no? Los premios, eh, el premio al mejor arte fue para nosotros como, como decir como un estímulo, no fue lo que necesitábamos para, para decir oye que merece la pena continuar, que hay que intentarlo. Eh, Albert entiendo que es el primer juego que desarrolláis, claro. Sí, sí, sí, así es. Creo que para todos, si lo digo bien, para todos los involucrados en el, en el desarrollo ha sido la primera experiencia de desarrollar un videojuego. Y como bien explicaba Julio durante, y Carlos durante esa primer primera parte del desarrollo durante el máster, del prototipado sobre todo, aprendimos las bases que luego se han, han servido, digamos, para desarrollar el, el videojuego final ya que, bueno, pues como, como decía un poco Julio, que le, hemos, como le empezamos de cero al final, ¿no? Después de haber aprendido y haber prototipado esa primera versión del videojuego, prácticamente lo, lo rehicimos y fue cuando empezó, empezó, digamos, el desarrollo con esa pequeña experiencia que habíamos conseguido durante el máster, pero sí, sí, en definitiva para todos ha sido nuestra primera experiencia. Aparte del tema de, de los niños con superpoderes, con esa inspiración que comentabais, con, con la idea de vuestro... Amigo Bruno, ¿la trama más allá de eso tiene, tiene otro trasfondo, tiene algo más allá? No sé, Carlos, por ejemplo. Sí, bueno, eh, una de las cosas en las que más hincapé hacemos en el juego es en la colaboración y en la amistad. Esos son dos de los valores que queremos mostrar con el juego a lo largo de la historia. Porque las mecánicas, o sea, para ir avanzando, para ir resolviendo los puzzles, tienes que colaborar. Como ya hemos dicho, bueno, creo que lo habíamos comentado, o lo, lo habéis comentado tú, eh, él tiene el poder del teletransporte y ella el de la telequinesis. Entonces, tienen que combinar estos dos poderes para ir avanzando de sala en sala y poder escapar de Exacels. Eh, Julio, ¿me puedes comentar quiénes conformáis el equipo de, de Flaming Llama? Porque aparte de. Sí que habéis comentado eso, he eh, comentado justo al ver que, que para todos ha sido el primer proyecto, la, la primera idea, el primer trabajo que habéis hecho. Eh, entonces, ¿me puedes comentar quiénes componéis el equipo? Bueno, pues eh, al principio éramos unos cuantos, pero poco a poco nos hemos ido nos hemos ido descolgando algunos, ¿vale? Pero, pero sí, o sea, estamos los que estamos aquí, está Bruno que, que es el que ha hecho la idea, nuestro programador barra diseñador, que solamente tenemos uno, pero es un crack, que es José. Y, pero también hemos tenido gente también de arte que ha hecho, por ejemplo, a los personajes, que es María, o sea, y gente de animación. O sea, hemos tenido un montón de, de gente que ha ido colaborando y ayudándonos con esto, y, y bueno, gracias a eso hemos podido desarrollarlo, porque al principio era un poquito, un poquito abrumador lo ¿no? que era el diseño entero de todo el juego. Entiendo que cada uno en su cargo, la experiencia que ha tenido es prácticamente nula. Sí, sí, sí. O sea, todos hemos sido novatos y noobs ahí. O sea, hemos aprendido a base de, de, de golpes. Pero gracias a eso, pues eh, también había como más comprensión entre todos. Como todos estábamos aprendiendo, tampoco era en plan de... vaya tío, esto lo tienes que hacer ya. Mm -hmm. <ríe> Sino que era un poco más empático entre todos. Eh, justo comentabas, Carlos, antes El tema de, de eso Que la participación en... Bueno, el, el premio de los PlayStation Talents eh, Que os, os sirvió como impulso Como para, para seguir adelante Pero más allá de eso ¿qué, ¿Qué ha supuesto en el desarrollo del juego? Bueno, primero eh, Fue... A ver, bueno, para empezar Lo que supuso en primer lugar Fue la verdad que un gran impulso para todos, porque, hombre, tener ese reconocimiento, ¿no? Después de haber estado tanto tiempo con el máster desarrollando el videojuego, pues, un poco tener ese premio sí que nos dio bastante alas a seguir continuando. Y luego lo que hicimos, después de haber ganado este premio, fue apuntarnos a los Games Camp, que realiza también PlayStation. Eh, todos los años, eh, PlayStation Talents hace un organizan los Games un Cup en toda España y nosotros nos apuntamos bueno, pues, optamos a, a poder participar en uno de ellos entonces tuvimos la gran suerte de que también nos seleccionaron para poder continuar entonces el hecho de ganar el premio supuso que luego quisiéramos apuntar el juego a los Games Cup si no para? hubiéramos ganado el premio nos habríamos apuntado a los Games Cup pues no lo sabemos la verdad pero en cualquier caso o así, nos apuntamos, nos cogieron y hoy podemos decir que hemos lanzado un videojuego en PlayStation. ¿Y el tema de la ayuda que, que supone el PlayStation Tales? Porque claro, aparte del de, tema de ayuda econ económica y tal, supone un, un soporte ¿no? para, para el videojuego, también el tema de la... ya que me habías comentado el tema de lo del marketing, también la campaña de marketing, los kits de desarrollo, PlayStation, etc. Sí, a ver, eh, ellos eh, nos han ayudado, nos dieron un, nos han dado espacio para poder trabajar en, primero en, en Matadero, en Madrid y luego en las propias oficinas de PlayStation. También nos han dado apoyo en marketing, sobre todo ahora de cara al lanzamiento. También nos han ayudado a publicar el propio videojuego en la PlayStation Store, que es una cosa bastante complicada. Es algo que si no tienes a alguien que te dice cómo hay que hacerlo, con quién hay que hablar, qué es lo que tienes que hacer, es yo creo que imposible de poder hacer. O sea, de manera autodidacta yo creo que no se puede subir un juego en la PlayStation Store. Necesitas a alguien que te diga, mira, tienes que hacer esto, este paso, luego este otro, luego este otro. Es algo muy, muy complicado, la verdad. Y nosotros lo hemos podido hacer gracias a ellos, sin lugar a dudas. Albert, me comentabais antes el tema de, de los obstáculos que habéis tenido. Eh, bueno, comentaba Julio, creo, el tema de que, claro, bastante gente se ha ido cayendo, que sorprendentemente es algo que en la mayoría de, de, de indies acaba pasando, antes o después. Eh, aparte de eso, claro, vosotros... El tema del premio lo ganasteis en 2018, pero como tal, en 2019, eso es lo que he entendido, fue cuando verdaderamente empezasteis con el desarrollo y demás. Plena pandemia, ¿cómo, ¿cómo os ha afectado eso? Bueno, yo creo que por, por suerte ya nos acostumbramos desde un principio a, a trabajar de, de forma remota. De hecho, yo al terminar el máster ya me vine a... Yo estaba en Madrid haciendo el máster y luego me vine a Barcelona, que es donde yo había vivido siempre. Y un poco entre todos aprendimos a trabajar en, a distancia ya previo a la, a la pandemia, así que sin duda fue difícil por la situación individual de, de, de cada uno. Pero creo que para la comunicación pues nos habíamos más o menos acostumbrado a hacer nuestras reuniones online, ya venían haciéndose, pues eso como decía, no previo a la pandemia. Así que, bueno, la dificultad con la que nos encontramos fue más interna que, que digamos, que logística en nuestro caso. Entiendo que, que los componentes del equipo, los que formáis el equipo, sois cada uno un poco de una parte diferente para tener que hacer reuniones online, ya previo a pandemia. Bueno, hay, me parece que todos, prácticamente todos están en Madrid, soy el único, me parece que está descolgado por ahí. ¿No, Carlos? Sí, sí, pero no, no solamente es ya el tema de la localización eh, en la misma ciudad, sino también de cuándo trabaja cada uno mejor. Por ejemplo, mira, aquí tenemos a Julio con nosotros, que Julio es un nocturno. Julio trabaja solamente por la... Bueno, solamente, me refiero, cuando más tiempo le puede dedicar al proyecto es por la noche. Entonces, pues en su caso, él a lo mejor a las 3 de la mañana, Julio estaba conectado. A Entiendo ver, luego que las reuniones, por... evidentemente, las teníamos horas más normales, pero me refiero que es... Eh... Depende de la persona, ¿no? Hay gente que trabaja mejor o prefiere trabajar por la noche, gente que prefiere trabajar por el día, es que todo depende. Entiendo que la mayoría teníais eh, trabajos aparte del tema del desarrollo del, del juego. Sí, sí, sí, eso es. Sí. Entonces, claro, ¿supone, supone una dificultad añadida, claro, para compatibilizarlo a sobre, sobre todo con, por el tema del tiempo del desarrollo. Creo que es lo que más ha dilatado el lanzamiento o por no menos el desarrollo en sí. Es decir, ninguno de nosotros podía dedicarle. Eh, un horario de jornada completa, o nos resultaba extremadamente difícil mantenerlo de forma consistente a la hora de mantener, pues eso, un, un trabajo que en muchos casos sí que era de jornada completa. Entonces, esa sin duda fue también una de las dificultades del desarrollo. Julio, voy contigo. Eh... A ver, me voy a empezar a meter en un terreno un poco pantanoso. ¿Qué tenéis pensado de cara a futuro? Primero, primero con el videojuego, con, con Together. ¿Tenéis pensado no hacer un DLC? ¿Algún otro desarrollo aparte? Pues en principio, no lo sé, porque de hecho, es eso, ¿no? Es un poco... hemos estado ahí con esa carrera de sprint, de intentar sacarlo lo antes posible, eh, pendientes de a ver qué decían los diferentes QA, a ver si pasábamos no pasábamos, eh, luego haciendo los trailers, o sea, realmente, o sea, casi es como que acabamos de pasar la meta, nos han dado la bebida, ¿no? Estamos así y, y no sabemos muy bien cómo, cómo vamos a desarrollarlo. Entonces, pues yo supongo que hablaremos también en eso en la celebración, aunque, claro, en una celebración hablar las cosas luego al día siguiente nadie se acuerda, pero bueno, eh, digo yo que, que sí, que seguiremos en contacto e iremos viendo que según se desarrolle, imagino que iremos tomando ahí cartas en el asunto y a lo mejor se puede alargar esto más. Sí, no, en ese sentido sí, en ese sentido sí queremos ser eh, bastante honestos. Nosotros llegó un momento en el que, a ver, ¿cómo decir? Eh, llevábamos ya mucho tiempo desarrollando el juego y todavía nos quedaba bastante, entonces llegaron de Play y nos dijeron, a ver, eh, creo que esto deberíais acotarlo, deberíais cerrarlo ya. Porque si esto se os sigue alargando mucho en el tiempo, os puede pasar como otros casos que ha habido y también en el programa Precision Talents, de juegos con muy buena pinta, juegos que también han ganado premios, pero que se les ha hecho el desarrollo tan, tan largo que han tenido que dejarlo. Porque es muy difícil desarrollar, como mencionaba antes eh, Albert, como también mencionaba Julio, el tema de desarrollar un videojuego y tener luego además otro trabajo y tener otras responsabilidades, es muy, muy difícil. Entonces, eh, se nos propuso cortar y eso hicimos. Entonces, ese es el motivo por el subtítulo que tiene el Together Capítulo 1. Capítulo 1, efectivamente. Entonces, mi pregunta es, Entonces, ¿el Capítulo 1 no... es esta parte? Es decir, es la de Together Project Índigos, es el Capítulo 1, y el siguiente va a tener otro número, ¿va a ser eh, Together Project Índigos Capítulo 2? Capítulo 2. Capítulo 2, lo tenéis pensado así, vale, bien, bien, bien. Eh, entonces, claro, doy por hecho que, que va a haber un segundo desarrollo o al menos uno relacionado. Va a haber un segundo desarrollo siempre y cuando eh, la crítica y las ventas de este primer título nos puedan dar pie a poder realizarlo. Y yo pregunto ya, así un poco, para, digamos, abrir nuevos frontes, no, nuevos horizontes. Eh. Aparte de, digamos, el universo Together, vamos a llamarlo así, ¿tenéis pensado alguna otra cosa, Albert, por ejemplo? Bueno, como tal, a nivel realista, no me atrevería a decir que tenemos ningún plan. Sí que a raíz de, de, de ese universo Together nos han salido tanto dentro del de universo Together como relacionado con ese universo varias ideas, pero ninguna se ha planteado como tal porque hemos estado muy concentrados en lo que han comentado Carlos y, y Julio, de terminar este videojuego, de que este videojuego sea lo mejor posible, y no hemos tenido realmente espacio para plantearnos otras, otras opciones. Más allá, digamos, de como decía Carlos, de si esta primera parte, este primer capítulo, por la envergadura que tenía el proyecto, eh, fuera viable centralizar ese capítulo 2, que nosotros ya hemos venido trabajando previamente a nivel de idea, de diseño... Está en nuestras cabezas, pero no se ha podido llevar a cabo por un tema de, de scope, del de videojuego, del proyecto. Entonces esa, esa sería la situación. Pues ahora ya como última pregunta, que esta sí que me la he reservado hasta ahora y que a lo mejor os suena a algún, no sé, a algún programa de televisión estadounidense o similares, os voy a dejar que elijáis uno de los tres y que alguien venda el juego al público, tal cual, de la manera más breve posible, de la manera más llamativa posible. Vende tu juego al público. ¡Uy, Albert, sin lugar a dudas! Sí, sí, sí. Es eso lo tiene que hacer Albert, <risa> vamos, clarísimamente. Bueno, pues ver, bueno, voy a hacer un poco un resumen de, de lo que es el videojuego en sí, como si alguien se incorporara de repente a la entrevista y quisiera saber de qué va el videojuego y además por qué debería comprarlo. ¿no? Tuveder es una aventura de, de puzzles y en tercera persona, en la que el jugador deberá tomar control de Sam y de Rafi, dos niños con poderes sobrenaturales, para ir sorteando los diferentes obstáculos que les plantea Exacels, el lugar donde están recluidos, para poder escapar. ¿vale? Para hacerlo, el jugador deberá pues, plantearse diferentes opciones usando los poderes combinados de Rafi, eh, que tiene el poder de la telequinesis, y Sam, que tiene el poder del teletransporte, de manera pues, eh, un poco ingeniosa y adaptativa a las diferentes situaciones que se vayan encontrando. Además, es un videojuego, como añadido digamos, fuera del el pitch clásico Teníamos, que tenemos digamos, preparados para explicar el videojuego de la mejor manera posible. Sí que me, me gusta a mí comentar siempre que es un videojuego bastante accesible, además que lo puede disfrutar tanto un niño como su padre, como un gamer de toda la vida la que ha jugado a videojuegos de todo tipo. Los amantes de los indies, por supuesto, se van a, se van a encontrar con un videojuego que resulta en cierto, en cierto modo familiar en algunos aspectos, así que... Me, yo me gusta, bueno, estamos muy contentos al final del, del videojuego que nos ha quedado precisamente por eso, ¿no? porque es realmente divertido. Nosotros mismos nos hemos pasado realmente bien probando nuestro videojuego. Y, ostras, chicos, esto es súper divertido, esto mola muchísimo. Y tenemos backgrounds realmente diferentes. Y cuando hemos podido testearlo con gente en ferias, que ha sido una experiencia pues, fantástica, la experiencia también ha sido un poco esa con toda la gente. Han venido niños, han venido los padres, han venido pues, gamers como nosotros. Y hemos tenido siempre muy buena, muy buena acogida. Estupendo, entonces. Os recordamos, para ir terminando, Together Project Indigos, capítulo 1 del videojuego, ya disponible para PlayStation 4. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, chicos, y enhorabuena a todo el equipo de Flaming Llamo por el lanzamiento. Muchas gracias a ti. Vamos, vamos, a muchísimas gracias.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 Viernes y el cuerpo lo sabe. Hoy es noche de Free Fire. ¿Cómo que hay que cambiar esta música? Esta, esta, esta música no, la anterior. Ah, bueno. Pero esta, música es es eh, esta, sí. esta música es una obra de arte. Esta música es música de viernes. Sí. Es sí. música de viernes noche de Free Fire, no conozca no, a nadie. No, hoy es noche de siesta. Oye, <risa> <risa> mentira, hoy es noche de jugar al Gran Turismo. Eh, aquí ya para ir concluyendo un poco el programa, dar las gracias de nuevo a Carlos, a Albert y a Julio. Eh, y comentaros que gracias a ellos este domingo, si lo estáis viendo esto ahora en Twitch, este domingo hay streaming del Together, que de hecho ya está programado así que lo podéis ver en, en el Twitch, así como, como he tenido. me encanta la voz en off, a mí también Borja, no sé quién podría ser la persona que lo ha grabado, fíjate Íñigo está con su musiquita en plan espérate que te quito, en plan, ya con lo que vamos a ir concluyendo esto ya y agradecer como siempre la producción de no, yo los estoy tracer. esperando a que reviente esto porque mira, mira, mira, mira. mira. A está ver, está entiendo, entiendo que quiera está que vamos, vamos a hacer una cosa ¿Cuál es la cosa? Ahí. Hoy es viernes. Ahí está. Ahí, está. ahí está. ¿Y qué es lo que tiene el viernes? Tienes dos opciones. O llueve como hoy, y te dan ganas de matarte, oh. y, y, y, hay gaming room, así que puedes estar en casa con tu chocoladito esperando, o puedes irte perfectamente a una disco y sin disco, desde gaming room, te traemos la rave a casa, porque ese es nuestro trabajo. ¿Cómo cuadramos con las músicas de verdad? Es, es que, que es brutal, real, artistas. o sea. Curso de locución. <risa> Curso de locución, en fin. Si ya supiésemos en qué momento peta la música, ya sería. Eso sería bien. gracioso, sí, también. Venga, eh, dicho esto, agradecimientos. Eh, gracias a mí le he dado las gracias al principio. Voy a empezar a dar las gracias al principio y al final. Eh, producción, gracias. Eh, producción 2, sonido y colaboración. Gracias también. Eso se llama parte técnica. No tengo cámara hoy, pero... <risa> No tengo se cámara. Se llama ¿sí? parte técnica, problemas técnicos. No sí, tiene cámara, activamente. <risa> Muy bien, Íñigo, you play yourself. Bien. Eh, vale, esto eso está mal puesto. Gracias, Villalova, por venir. Por venir con nosotros hoy a comentar las cosas de nuevo. Libera a mi perro, por favor. Nunca. Eh, gracias a la gente del chat. Salva, Borja, eh, Castri, que ha venido tarde, pero da igual. Eh, Miquel, que también está en producción aquí. Y a la gente que, aunque no diga nada, pues nos ve, que también está muy bonito. Gracias. Gracias a los suscriptores, tanto del Twitch como del Patreon que pues no sé si Íñigo tiene aquí la cosita para ponerlos abajo. Eh, no. Vale, pues eso está en la otra, no os preocupéis. Eh, y gracias a el resto de gente que nos escucha, aunque no esté en el Twitch, sabemos que estáis ahí y os lo agradecemos de corazón. Este domingo a las 6 de la tarde, Euskadi Digital Gaming. Más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas dentro de muy poco. Nos vemos.